Se refiere a un régimen de dieta que le permite administrar los periodos de tiempo en los que come y ayuna dentro de las 24 horas del día. No dicta el tiempo de comida que se espera a que consuma, sino que describe cuándo, tiempo, puede consumirlos. Múltiples enfoques de ayuno intermitente están disponibles en la actualidad. El proceso se centra en dividir sus días en periodos consecutivos de ayuno o alimentación. Como humanos, la inclinación natural del cuerpo es ayunar mientras dormimos. Para facilitar el proceso de ayuno intermitente, simplemente se prolonga su ayuno después de que se ha despertado. Esto se puede lograr eliminando el desayuno de su dieta. Esto indicaría ahora que su primera comida estaría programada para el mediodía y la última aproximadamente a las 8 p.m. Este popular enfoque intermitente se conoce como el método 16-8. Minimiza su periodo de alimentación total a 8 horas y extiende su periodo de ayuno a 16 horas por día. Durante el periodo de ayuno es aceptable la ingesta de suplementos y bebidas no calóricas. Esto ayuda a reducir el impulso de hambre que algunos puedan tener. Durante el periodo inicial, el hambre plantea un problema porque su cuerpo está aprendiendo a adaptarse. Dependiendo de si su cuerpo pueda manejar algunas formas de ayuno intermitente, eso le permitirá tomar porciones pequeñas de alimentos bajos en calorías durante el periodo de ayuno. Independientemente de lo tedioso que suene este proceso, es bastante simple y los beneficios reportados son excelentes. ¿Cómo funciona el ayuno intermitente? Los antecedentes y la historia del ayuno han proporcionado una comprensión del proceso. Profundicemos en la esencia del problema, proporcionándole una idea de por qué y cómo se debe considerar el ayuno intermitente. El ayuno intermitente le permite estructurar y trabajar hacia sus aspiraciones, por ejemplo, la pérdida de peso pues se observa que las pocas calorías consumidas se correlacionan con la pérdida de peso. Durante el periodo de ayuno, la ingesta calórica se reduce significativamente, porque la ventana del tiempo para comer también se ha reducido. Fomenta la adaptabilidad mejorada de la insulina y el aumento de la secreción de la hormona del crecimiento, dos componentes vitales para la pérdida de peso y la ganancia muscular. Esta práctica le ayudará a no solo perder peso, sino también a mantenerlo, que es el camino hacia su objetivo. Durante el proceso, se dará cuenta de cómo todo entra en perspectiva. Se dará cuenta de que no solo logrará su objetivo de pérdida de peso, sino también todos sus demás objetivos a medida que vea que sus tareas y comportamientos diarios se vuelven más simples. El proceso elimina la necesidad de preparar comidas qué, cuándo y dónde comer, lo que también podría causar que ahorre más de su dieta reducida. Ahora tiene tiempo para concentrarse en otras actividades en lugar de contemplar tres o más comidas por día. Con el método 16-8, se le exige preparar dos comidas. Este método ahora le permite disfrutar porciones más grandes, haciendo que su estómago y su paladar estén repletos mientras al mismo tiempo consume menos calorías Ahora recapitulemos en lugar de hacer un alto varias veces al día para comer usted ahorrará una cantidad considerable de tiempo y energía en general se reducen los costos de limpieza asociados y los viajes breve historia del ayuno el ayuno es una reliquia probada y comprobada que ha resistido no solo el tiempo, sino las culturas y las religiones. El ayuno se ha usado para ayudar a múltiples condiciones de salud, incluidas la osteoporosis, mejorar la salud inmune, la pérdida de peso, la concentración y el Alzheimer. A lo largo de la historia, el ayuno se ha considerado una de las tradiciones curativas más efectivas. El ayuno siempre ha sido un tema controvertido, Puesto que las personas asocian automáticamente el proceso con la inanición, cuando en realidad los dos métodos están en el otro extremo del espectro. El proceso de ayuno se planifica y controla, mientras el hambre es una ocurrencia incontrolada. Las personas muertas de hambre no están seguras de sus comidas.